¿Y sabe, lo que, y, ¿Y sabe la pobreza tan grande que había aquí? Que las mujeres eran tan pobres y tan mal vestidas en ese tiempo. Que tenían que ir de noche a la misa porque de día le daba vergüenza por lo mal vestida que estaban las mujeres. Los hombres se amarraban los pantalones con hebra de, de, de, de plátano y soga de tanta pobreza que había. Y cuando el dinero de pagarle a los empleados venía, tocaban justo y era como si fuera una fiesta nacional, por lo que eso significaba. Entonces cuando uno compara ese criollo que vivía en esa época aquí y todos esos periodos de pobreza extrema, a lo que tenemos hoy, hemos avanzado. Porque uno, uno no puede ser antiobjetivo. Pero tú sabes que, que Macorís tiene dos universidades. La Universidad Católica Nordestana y, y, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo Tiene Macorís. Los campos de aquí ya tienen liceo secundario. Entonces eso es avance. Eh, aquí yo recuerdo que yo veía cantidad de personas caminando a pie, calzo. Yo conocí el caso de un pelotero que los hijos míos gozan cuando yo le hago esa historia. Yo iba a Nagua a hacer actividad política, que eso lo hace mucho. Y este señor grande, los nagüeros que son de cierta edad, pueden eh, eh, testimoniar lo que yo voy a decir. Ese hombre andaba el pueblo entero de Nagua. ven, y de Luis, que le podía pasar una calle llena de vidrio, y él no se cortaba porque eran cachazas que tenía los pies, dando descanso en el pueblo. Y le firmaron un hijo como pelotero, Orlando de León, que le tiró una blanqueada en unos juegos panamericanos a Estados Unidos y una blanqueada a Canadá. Y lo firmaron para el equipo de Licey y lo firmaron para un equipo de grandes ligas. Y el papá fue a buscarlo. Eso fueron historias que me hicieron allá en esos tiempos, cuando yo iba a Nagua, en ese tiempo. Y lo llevaron y le compraron unos zapatos. Oye, cuando salió del aeropuerto se quitó los zapatos. Ya tú no ves gente de cacho, entonces eso es avance, no como debiera ser. Y el parque vehicular, ¿Y el parque el parque vehicular que aquí y el movimiento económico en comparación con esos tiempos y con todo eso, entonces eh, no es verdad. Mira, por ejemplo, eh, y la capacidad que tiene este pueblo de respuesta. Mira, la, Falco, la falcombrí retiró. Yo lo dije ayer que apostaba, ayer el que vio lo, el programa, apostaba peso a Moriqueta, que no se atrevían a darle el permiso de explotación de Loma Miranda, yo lo dije ayer eh, de, que, de que la Falconbridge retiró y, y lo anunció Orlando Jorge Mera, que quiso ahora presentarse como un chapulín colorado, pero él no dio la respuesta que tenía que dar desde el principio pero bien ya va a haber tranquilidad para muchos sectores que estaban este, eh, un poco exasperado Un poco eh, eh, eh, Preocupado Porque Eso de Loma Miranda es Intocable Intocable, entonces yo quiero Recalcar De nuevo Que aunque nos falta mucho Para avanzar, porque tenemos que avanzar Mucho No ha sido en vano la lucha Porque este es otro país este es otro pueblo, aquí eh, eh, eh, La mayoría de la gente Tiene un celular que desde de, de ese celular Te puede conocer cosas Te puede eh, eh, se, se, eh, eh, la República Dominicana Es uno de los países En comunicación más avanzado que tiene el mundo Para que estemos claros en eso Uno de los, pa, de los Países más avanzados en términos De comunicación Entonces Este yo creo que tenemos que seguir la lucha para lograr mayores objetivos, pero hemos avanzado. Este no es el país de esos tiempos. Eh, este, este es otro país. Y, se, y miren que los políticos que hemos tenido han robado mucho. Se han robado el país prácticamente. Pero eso nos quita que no reconozcamos que hemos avanzado. Miren señores, ustedes se van a asombrar con lo que yo les voy a enseñar. ¿Hasta dónde está llegando la cobertura de este programa? Miren esto. Miren ese mensaje. Eso es de una persona de la capital que vio el programa mío. Y él entiende. Él no sabe si el programa es de la capital o de dónde. Él está dando la queja ahí en este mensaje que me pone. Dice, señor Omar. Miguel le saluda para... Por favor, ayúdenos con esta situación que escribe eh, eh, un poco enredado. Que pasó, o sea, él está pidiendo a la CAS, a Fellito Suberví, que vaya en auxilio. Porque mira lo que él dice. Esto, esto, él presenta esto. Eh, eso es en la capital, señores. Para que ustedes vean. El, eh, eh, el, la cobertura que tiene 60 minutos con Omar Eso se lo está pidiendo ella a la CAS A través de este programa Eso se lo está pidiendo ella, a, a la CAS A través de este programa Jorge Luis Entonces nosotros Eso es un premio que nosotros recibimos De la, la, la aceptación De la aceptación cada vez más en sectores Distantes Que ven este programa Y lo ven incluso Por las redes sociales Y lo han hecho suyo Y se ha convertido este programa en un monstruo. Tengo que reconocerlo eh, Dicen que uno mismo No tiene que reconocer Pero tengo que reconocer eso Y eso es por la verticalidad Con que aquí se tratan los temas Y como nosotros mantenemos eh, Que es cada día más reconocido por los diferentes teleaudientes de que eh, 60 Minutos con Omar no tiene que ver con bandería para nosotros hacer la crítica que consideremos de lugar injusta. Nosotros tenemos bandería. Aquí en este programa nosotros le rendimos culto a la verdad. Yo tengo amigos. Que son muy amigos míos, me quieren mucho y quieren el programa. Eh, eh, eh, eh. Vamos, vamos con esta llamadita. Buena tarde. Buena. Sí, adelante. Bueno, no se oye, no se oye. Tiene el televisor subido o hay problema ahí. Entonces, miren lo siguiente. Eh, no hay gente que son de partido, que ellos son contentos cuando yo critico el partido contrario a ellos. Y a ellos les gusta el programa ahí. Pero cuando critico el partido de ellos, o el gobierno de ellos, se ponen guapitos. Sí. Porque ellos nada más quieren. Yo tengo unos amiguitos del PRM que están y que guapitos conmigo, José Luis. Ay. ¿Tú quieres que te diga algo? Son más intolerantes los PRMistas que los PLDistas. Los PLDistas aceptan malas críticas. El perremedita de que lo critican se pone así. Hay que decirlo eso. Porque yo no vengo aquí a hablar mentira. No, yo no, yo no soy monedita de oro. Buenas tardes. Eso es así. Buena. Bueno, el, el, el celular es suyo o tiene problemas o algo. Porque eh, lo hemos cogido dos veces y no tiene. Y no tiene, no tiene cómo comunicarse. Bueno, entonces, señores. Este... Mira otra cosa, José Luis. Buena tarde. Bueno, sí. Yo, yo no sé si estoy lejos del asunto o qué, pero yo quisiera saber la memoria que ha hecho el síndico actual por San Francisco. Bueno, ¿Por qué, yo creo bueno? que la memoria la depositará ¿Sí? ahora porque él no ha cumplido un año todavía. Pero, pero yo no sé qué ha hecho él ni siquiera Bueno, eh, Ale hace falta como síndico en San Francisco la El hombre abandonado a San Francisco, abandonado la gente, la gente está diciendo eso, sí, eso es verdad Sí, Ale tiene que ser síndico de nuevo en San Francisco Pero Ale me dijo a mí que jamás en su vida aspirará a eso No, no, él tiene que ser síndico Él tiene no, que no, ser no, síndico de San Francisco Pero ve, la la gente. Gente. ve cómo es la gente Mira qué bueno que tú plantees eso Y tú sabes las cosas que hubo gente que le dijo a Ale aquí como y con odio el pobre Ale yo no sé cómo no no, no terminó vivo lo, la diablura que Ale no, decía oye el además, de lo único que, personal lo único que Ale hizo malo fue que no liquidó el personal y le dio por su liquidación ese Pero personal no podía eso fue lo liquidar. Único malo. oye ¿por qué no lo podía liquidar con tiempo porque era la primera vez que ese sistema se utilizaba porque eso hay que decir gente Nunca se liquidaban los empleados uh -huh. La liquidación comenzó con Alex